días, buenos días. Saludos, buenos días. Saludos, buenos días. Buen eh, día, sí, adelante. Sí, sí, sí, mira, yo estuve, yo estuve escuchando la encuesta que, que está publicada en el día de hoy. Hay dos encuestas. Publicadas. Dos. Sí, pero es la que da Binader con con David Nadez con el 53% ganador o algo más. 52. Bueno, Ese es el centro económico del Cibao, que da con Ahí un man. 55% prácticamente. Exactamente. Bueno, es eh, eh, para informarle que es una realidad de que, de que eh, a, a le toca a quien le toca esta vez. Claro. ¿sí? Y el país. Entiendo que eh, he escuchado personas mm. contrarias de PLD que están. Eh, no, que esa encuesta la hicieron por barriada, por sectores, que nada más es remedita, pero en realidad no, no se pueden dejar engañar, está reflejado que, que, que se va a cambiar de, de gobierno. No, eso Entonces, tú no lo puedes asegurar, es porque eso es un retrato del momento, y de, debemos aclararle eso, por ejemplo, eso es ahora. Pero eso de aquí a dos meses puede cambiar o puede aumentar. O sea, tú no puedes decir que va a ocurrir una cosa a la otra, porque eso es ahora. Pero, pero hay hay una hay un asunto en los estudios estadísticos que la tendencia dicen sí. que cuando se dan hacia arriba. Eso se mantiene. Eh, en este, en esta y época, como Luis Abinader no, no tiene no. una tasa de rechazo, esa, esa teoría significativa, se escribió cuando no existían las redes sociales. Se mantiene, se esa mantiene. Esa teoría se escribió cuando no existían las y redes sociales. Con las redes el sociales, gobierno y el Estado no han hecho nada para cambiar. Eh, todos los días es peor, todos los días meten la pata más grande. Por lo tanto, el cambio va. Eso no, es o sea, a menos que pase algo extraordinario. Exacto. A no, no, menos que pase algo extraordinario, podría cambiar la tendencia, pero es lo que Eso se estila menos sí. que pase algo extraordinario que afecte e impacte al partido que, que, que, que está... Claro, claro que, que sí. Que ofrecer el Pero que tú sabes, quiero, porque pueden pasar muchísimas cosas de quiero aquí Quiero ponerle allá. esta imagen, por favor, que le envíe al WhatsApp, que en referencia a... Tú preguntabas ayer Jan para qué fecha y los amigos televidentes. Esto te dice el de Carolina Medina. Esto te dice wow. el comportamiento de un presidente de un órgano que, que organiza las elecciones. Danilo Medina está ungido por el voto popular. Ese es el que está haciendo las elecciones, para que usted vea ¡Qué garantía! Ah, pero espérate, espérate, espérate, espérate Van... Un momentito Vamos, va, vamos a ver eh, eh, eh, el contenido semántico de esa frase no. Está ungido por el voto popular ¿Qué significa eso? No, él no chula. dijo que él es ungido ¿Qué, la Dijo gente que está ungido por, él? por el voto popular si tú, si tú ves el contexto y el contenido eso semántico es de eso él está hablando de que él está protegido porque fue elegido en democracia. El contexto semántico del no pueblo. semántico del lo ¿Tú sabes qué dice no, el pueblo? yo no te defiendo lo indefendible. ¿Tú sabes qué dice el pueblo, Carolina? Juan, ¿tú sabes ¿Eh? qué dice el pueblo sobre eso? Se le vio el refajo. Ah, bueno, él está no vamos ungido en por el este voto debate. popular. Eh, vamos a... Cuidado. ¿Y qué quiere decir eso? Señores, eh, vamos a escuchar a Fulvio Ureña en este ah. momento. ¿Qué nos tiene Fulvio? Me, me, ah, señores, vale. hoy hoy no me dejaron hablar. Sí. Hoy no me dieron mi Ay, tiempo. Ah, sí, no sí. me dejaron hablar, no me dieron mi tiempo, <risa> pero miren lo que va a pasar. <risa> y, es para que va. y es para afuera que va. Como quiera, Los me dejen hablar. O no me dejen hablar o me dejen hablar. Mañana te toca eh, primero. Afuera que van, ¿A qué habla toca mañana? Van, ¿A qué habla toca mañana? Hora. Señores, bien, primero. El candidato oficialista inundó todas las redes y los espacios de radio y televisión de anuncios diciendo todas las cosas que él ha hecho. Yo hice. Yo hice, yo hice. Eso está muy mal. Yo hice, yo hice. Eso está muy mal. Primero violando la ley electoral claro, eso está muy mal. que dice que no está abierto el espacio ¿Qué, que Gonzalo, Gonzalo hizo la, la Junta es de... Central Electoral que defiende ayer ya Gonzalo no había acciones si no, no fue no, por el PRM no, ¿Eh? tuvo el PRM que, que someter sí, no, una sí, instancia yo te reto que tú salgas de aquí a la salida a, a, a que tú salgas de aquí a, control, tuvo, a, vas no, a encontrar no autorizada sí, por nosotros oye, gente me parecen en hipótesis a usted ciudadano salga de aquí Pero a déjame, Controva deja, Pero espera me va a quitar el tiempo eh, el minuto, a que va a encontrar no más de Abinader que del PLD eso es increíble hay más eso es increíble, entonces conté. señores Voy una persona ahora. que continuamente está violando la ley una persona que no le importa violar la ley, qué es lo que busca en una candidatura presidencial a que no. si llega va a ser lo mismo ay, y estando ay, en el estado también lo hizo Lo cambien. con qué? con esos contratos de grado a grado sin licitación. ¿Con qué? Con las sobrevaluaciones de las obras. De eso es el que tiene que hablar claro. a este pueblo. Por eso aparece en todos los estudios estadísticos, en todos los estudios estadísticos, y en esta encuesta de ayer, en las dos, que la corrupción es lo que más ha motivado a los jóvenes a ir a votar. Porque los jóvenes entienden, el 94% de los jóvenes entienden que la corrupción es lo que le ha hecho más daño a este país. Y como ya no hay tiempo, mañana yo voy a continuar con mi tema. Porque Ay. como quiera, es para afuera que van. Vaya, vayan a ver, pónganle, póngale una, una, una cuestión del PRM ahí póngale la, eh, cuestión, eh, póngale la cuestión del PRM. En primera vuelta la bandera Eso ahí. Eso dicen las estadísticas, yo primera soy, vuelta ah, bueno, se va a Luis. Ahí, ahí, ahí te soy, lo compro que dice que se van, pero no necesariamente por lo del PRM, es porque necesitamos un cambio, cambio si el PRM cambio. lo hace mal bueno, también pero, se va Pero tú puedes decir que, que por ejemplo que sea eh, Luis, eh, ¿cómo se yo, llama? Eh, Guillermo, yo, Moreno. Guillermo Moreno. Yo albergo claro. la esperanza yo eh. albergo la esperanza que lo vamos a hacer bien, y si no lo hacemos bien, que nos saquen. Sí, para Así afuera también. Vamos a ver que nos todo que lo haga mal. Ah, vamos a ver sí. qué nos dice la gente tenemos mucho Susana. Whatsapp, y y WhatsApp. Y... Es el programa que más se ve de la bolita del mundo. Pero <risa> ¡Gracias!